La verdad es que estar nominada para mí supone muchísimo, eh, pues ya es ganar. Creo que el turismo responsable es la única manera de que sigamos viajando. Pues para mí es muy importante porque desde el principio mi blog ha apostado por el turismo responsable y sostenible, porque forma parte de mi profesión como experta en turismo responsable. La verdad que es una gran satisfacción porque es el premio a muchos años de trabajo y de apostar por la sostenibilidad y por el cuidado de las regiones polares durante nuestros viajes y con todos los proyectos, o sea que para nosotros y para todo el equipo es la verdad una gran alegría. Pues para nosotros es todo un honor porque cuando nos iniciamos en el mundo de turismo responsable con nuestro proyecto de no turismo inclusivo, para nada pensábamos llegar hasta aquí. Pues es, es la quinta un pastel que llevamos muchos años preparándolo, no ya... No ya solo nosotros, toda la compañía. Deseamos proteger la naturaleza, poner en valor ese entorno y cuidarlo. Estamos muy, muy contentos, ¿no? En la ciudad de Gijón llevamos trabajando desde el año 2013 en un posicionamiento claro de la ciudad en términos turísticos en cuanto a la sostenibilidad y, bueno, pues vemos que está teniendo sus frutos. Todos tienen en común hacer un turismo mejor y más responsable y sostenible. Esta es una idea de cómo premiar a los mejores que van a hacer que nuestros hijos sigan disfrutando del turismo.